Tú no lo sabes, que nadie lo sepa, que el mundo ignore, pero hoy estoy enamorado de ti. Y que se en los mares, que no haya recuerdos, ni un solo oasis donde ir. Y es que sin ti, mi cielo se cayó, eres mi sol, la cara oculta de mi luna, no hay más que una, tú eres el nombre que marca mi amor. Tengo vergüenza, muy poca conciencia, el mundo uh, Estoy enamorado de ti Pero me faltan las fuerzas No puedo decirte que sigo amándote Porque no quiero dañar tu corazón Eres mi sol, la cara oculta que una tú eres el norte que marca mi amor eres mi sol la cara oculta de mi luna y en mi locura esperaré por siempre tu perdón Gracias.